Hola, ¿cómo están? Yo soy Henry Castellón y... quiero jugar un rato Donkey Kong Country un juego muy buenísimo One Player y nos vamos a la jungla Congo o Congo Jungle Jungle Higgins Este jueguito a mí me trae mucha nostalgia. Vamos a sacar los bananitos y nos vamos con DidiCon y vamos a agarrar una vida. Una vida. Ahora vamos a sacar de nuevo a, a Diddy Ah por aquí hay una vida, ah, creo que ya no la agarramos. Pero vamos a intentarlo. Vamos a entrar ahí y ahí no hay nada. Pero no pasa nada. Vamos a intentar de nuevo entonces a agarrar la vida. Aquí hay unas bananitas. Correcto, voy a cambiar con B. No. Ah, ya no agarramos la vida. Por lo menos unos bananitos no cambió mal. Ah, ya está. Ah. A ver si podemos agarrar la Uh -huh. no importa vamos de nuevo a ver si está la vida ah. si sí, ahí está ah, la agarramos vamos a sacar unos bananitos y ahí parece oye, oh, yeah, hay otra vida esa es la salvación y les cuento que y les cuento que por acá hay algunos pasajes secretos vamos a hacer el ritmo sobre esto miren esto miren esto no dejemos ninguna ningún bananito y la vida miren yo les comentaba que habían varios pasajes secretos y aquí hay otro vean aquí necesito a ver. necesito tomar entonces el avestruz que está después de la rana ah, ya no no bueno sigo con el rinoceronte toma y llegamos a la salida ¿eh? Vamos a intentar por lo menos llegar a la marmota. Este sí que es un juego que les comento que es uno de los mejores juegos de la historia. Honestamente se los digo. Este jueguito yo lo jugué desde que tenía unos 10 años. Bueno, ahí no sé lo que agarré, pero algo agarré hay que tener cuidado con ese armadillo ¡Ah! fui muy apresurado pero no importa les comentaba que vamos a tratar de llegar vamos a, a tratar de llegar por lo menos donde una marmota les voy a enseñar cuál es esa marmota eso es lo que tenemos que hacer con Didi ahora vamos a sacar a, a Don King Kong ah. correcto siento que voy dejando algunas cosas Voy a tener que cambiar con... Ay, con un Kink. Porque qué? Okay. Bonitas. Bonitas. Toma. me parece que por acá algunas cositas secretas eh, pero pareciera que no Bien, lo puedo saltar. Uf, solo para matarme. Correcto. No arriesgarlo muchachos. Sí. Correcto. Vamos. Vamos corriendo. Sin miedo al éxito, ¿eh? Y ahí ya estamos, ahí ya el mundo. Vamos, Divi. Vamos a agarrar otra vida y nos vamos. Ahora vamos a visitar al abuelo, vamos a ver qué nos dice el abuelo. Dice que tú, gran simio Dice que podrías escuchar Dice que ellos nunca han, se han movido Pero bueno, vamos a continuar Mucha charla Y nos vamos al siguiente mundo Cadernas, caves ah, vamos. vamos con Didi Toma. Eh, ¿Qué le dije? ¿Está ¿Bien? Eh, esos son los glúditos que te salvan. Hay un mundo que a mí me gusta, que es el mundo acuático, y vamos a llegar a ese mundo. lo más lindo pues les comento que a mí toda la vida me ha encantado este juego ya tengo 34 años y lo sigo jugando vamos esos son los, los baldes de salvación me va al éxito ah, no importa ya vamos a volver a sacar a Didi y lo vamos a sacar toma ah, y hubiera matado a ese no importa ah, a este a estos dos tienen que hacer esto para poder agarrar el pescado Ahora vamos a, a matar esas cascabeles y ya pasamos el mundo. <ríe> Otra vida. Les comento que más adelante esta vida la vamos a utilizar más adelante y ya se van a dar cuenta ustedes por qué. Así que ahorita es el momento, es el momento de, de tomar todas las vidas que podamos este este es el mundo que les hablaba el mundo acuático el mundo bien bonito van a ver que van a ver que eh, hay eh, pasajes secretos o caminos secretos a ver. y tienen que siempre ponerle mente ahí agarramos la k eso no hay quien lo mate, y aquí yo creo que está es el primer pasaje secreto. Miren, muchachos. Gracias, Nintendo, por darnos juegos divertidos, excelentes. Amo a los creadores de Nintendo. Ahora vamos a correr, porque si nos agarra eso, no quita vida. Y ahora sí ya podemos ir vamos a agarrar el pez espada ya con este pez espada estamos blindados vamos Miren, con este pez espada estamos de lujo oye a ¡ah, la vida ¡Oh! no me no importa vamos a seguir tras el pez espada ¡Oh! ya ya lo agarramos y agarramos la vida pero eso no es todo, hay algunos pasajes secretos que les voy a mostrar pero quiero matar a ese chiquitín <coughs> ahorita que se puede la salvación, la agarramos unas bananitas oye, ahí que el juego con eso Otro de espalar, pues, eh. A ver lo dejamos por ahí. Toma, tigre. Y aquí hay otro pasaje. ¡Oh! El tigre me agarró. Oh, toma. Por aquí está el otro pasaje. Pero solo déjenme eliminar a este individuo. Toma. Vamos a ver si es por aquí. ¿Ves? Aquí está que pasar en secreto De igual manera pueden salir por aquí Vamos, bueno, sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Ah, me falta la hoja Me falta la hoja Yo creo que acá Oye oh, yeah. ah, Yo creo que acá me estoy llegando al final y que se que con esa otra, oye, se me olvidó un montón, pero me falta la otra, tengo que devolverme ¿no? para ver dónde quedó. Me van a preguntar que si se puede agarrar el otro pescado, no. Ahí está. Aquí no había venido. O sea que si y puede agarrar. El otro.. El otro pez, espada, no, no puede. No puede, no puede. No puede para nada. Bueno, creo que ahora sí. Vamos sin miedo al éxito. Ahora solo me falta la G y voy a tener otra vida. A mí siempre me ha encantado este juego, se lo aseguro. Fan fan, fan de. De Donkey Kong Country. Bueno, tomen. Eso es lo que querían. Un espadazo. Oye. Y oh. hay que pasar rápido, muchachos. Oh. Bueno. No. ¿Qué pasa? Ahí. Listo. Ahora... Vamos a ver a otro monito. Este se llama Funky Kong. Funky Kong. Dice que tiene un barril jumbo, pero que dice que, desafortunadamente, solo podemos tomar con eh, los mutos completados y que su nombre es Didi. Perdón, Funky Kong. Entonces como pueden observar ahí ahora ya puedo viajar en ese barril sin miedo al éxito. mirenlo Y nos vamos allá al siguiente mundo. Toma. Toma mi amigo. Quiero cambiar con... Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Mírenlo. Una forma más rápida y sencilla de pasar este mundo. Ahora bajamos y vamos a cambiar. Ayer ah, voy arriba. ¿Cómo le hago para poder ir arriba? Ah, correcto. Ah, no, pero aquí ya no voy a poder. ¡Uy! pasé de día, eh? si te está gustando este juego hazme el favor y dale like a este video que ha sido preparado con mucho cariño para vos Ah, el sitio de arriba Yo sé que aquí hay varios trucos. Porque siento que... Esto era sí, así, de sencillo, muchachos. Así ah. es, así es, ¿verdad? comen muchachos. Necesito de arriba, ¿cómo le hacemos? Con que ya no se puede. Bueno, no. Bueno. si era muchachos? Vean. Si sí, mierda. Correcto. Creo que llegamos a la mitad. ¿Hay un TNT? Vean. Cuando esos NT están ahí por algo. Misma es que bueno que solo me hace falta hace falta una. ¡Uh! Oh. ¡Clase! Ah. ¡Qué rápido! <ríe> ¡Ah! Me falta solo la G, ¿eh, muchachos. Dale like y comparte, porfa. ¡No! ¡Ah! Me fui de viaje. Ahora sí, muchachos. El momento que han estado esperando. Vamos a pelear con la marmota. Correcto. Es un trabajo para con. Ya la cansamos. Oye, ya ahora sí. <ríe> la cansamos. Yo también estoy alegre. Muchas gracias a todos por haber estado acá. Like, suscríbete al canal. Y estas son las Minas Mono o Monkey Mines. Entonces, eh, si te gustó este video, te voy a pedir que por favor, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Vamos a estar tratando de, eh, de jugar más Donkey Kong Country. Por cierto, ¿sabía que, ¿sabían ustedes que Donkey significa burro? Entonces sería en español... Donkey Kong Country significaría país del burro Kong. Bueno. De todas maneras, este es un juego genial. Genial, genial, genial. Muchas gracias. Yo soy Henry Castellón. Y saludos para vos.